¡Hola galeones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, no este sé precisamente estamos en Rainbow Friends, un juego que me, eh, casi todos los youtubers están grabándolo y es súper famoso. O sea, últimamente este está de moda y es tipo FNAF o, o ese tipo de juego por Playtime, así que he querido jugarlo a ver cómo era. Y bueno, eso, estamos aquí, y, y acabo de aparecer con esto, me puedo poner en una caja, Me no había venido a la tienda, he puesto esto, no sé por qué tenía unos mil y pico, pero me compré uno de estos y me tocó este, y, y es raro, <risas> suerte, entra al en ring para jugar. Comienza el tren. Ah, mira, ya va a comenzar Esto no sé sea, una persona muy rara Que está haciendo algo muy raro delante Pero yo estoy detrás Un mundo extraño, nos vamos para oh. Vale, quiero que lo entiendo Un mundo extraño está por allí Que es como un parque de atracciones Y ha no a alguien, una mano La señal para acá Que es un sitio Que sale muy antes De que no entre pues bueno, este es el final del vídeo Ya no hemos estrellado Espero que os haya gustado Nada, es broma Venga, ahora comenzamos Bienvenido, necesito tu ayuda ¿Y quién es este? ¿Y por qué enseñaron no... los bloques? Eh, oh, desaparecieron Mis bloques cayeron Oh no, cayeron sus bloques No, no importa todo lo que tienes que hacer es encontrarlo y ponerlo de nuevo eh, ¿Por qué? Buena suerte Pues nada, no nos podemos escapar y ya está eh, 0 de 24 Mira, este es el mapa Tenemos que encontrar 24 bloques Mira, se ha encontrado uno Ah, ese es uno Espera Oh, eh, tengo uno Espera, tengo ahora tres Vale, los tengo... Puedo guardar más de uno eso es bueno No es como en Piggy que eso podía coger un objeto y ya, dejar, y ya dejarlo Bueno Hasta ese juego yo ni me acordaba que existía Bueno Esperad Lo estoy escuchando ¡Ostras! ¡Ostras! espera que... Eh, vale, estaba ahí detrás No pasa nada chicos Solo vamos a estar tranquilos Porque tenemos que encontrar los 34 bloques que cayeron. Y no sé cómo cayeron a un sitios. Que son muy extraños. Estamos revisando el mapa. Vale, aquí es donde hay que ponerlos, ¿no? Sí, aquí hay que ponerlos. Aquí hay como. No sé. A ver. Por aquí no hay nada. Es como una habitación. Con muchas herramientas, como el sitio donde montaban cosas, no sé. Tal vez juguete o algo así, no sé. Aquí hay otro, otro bloque. Ya he encontrado 19, no me dejan revisar el mapa entero. Mira, esto es como una zona de castillo. Como la de ¿no? media. Vale, creo que dice tú solo has estado eh, aquí abajo... Muy lentamente, no sé es lo que yo creo que dice, pero no creo que sea eso A ver, tengo un bloque, pero aquí hay alguno más No Vamos a ir a por aquí. aquí Mira, aquí hay una zona Orange Hideout O sea, aquí hay alguien que se llama Orange Y este es su escondite No puedo tocar a las campanas, no, no me deja. Pues bueno, vamos a ir buscando más. A ver, eh. Es que no encuentro nada, bro, bro, ¿cómo, cómo se encuentra? Puedo encontrar. ¡Cristiano Ronaldo! ¿Pero qué ha pasado? No, perdió Cristiano Ronaldo Bueno, en realidad eso no importa Fue encontrada eh, Espera, eh. si sí, fue encontrada no, Me la voy a jugar eh, eh. ¿Sale en dónde están los bloques? Aquí hay uno, ¿no? Sí. No me deja cogerlo No, no ¡Eh, Ese era mi bloque Nunca aprenderás De lo que es ser Bueno tanto, más, bro, me quitas tan hemos conseguido. Un aplauso para todos. Esto es. Eh. Todo. Bueno, chicos, parece que hay otro. Eh, ¿Por qué se mueven tanto los ojos? Como en plan. Creo que son como ojos de esos de los que tiene, que son artificiales Dejanse necesitarlas para mañana Cristiano ¿Sí? armado. Voy a dormir Pero a lo mejor voy a ver la tele, el programa de Sergio Galeón. El nuevo vídeo que han sacado Del último capítulo de Polk Voy a verlo Si no lo has visto Voy a verlo ya y dale a like suscríbete vale, se llama green, verde supongo que el eh, azul era blue ha encontrado otro que se llamaba Donald pero que todavía no aparecido porque los haría suscondite y ya está Bueno, ahora son paquetes de comida Quin 0 de 15, vale, ahora son menos Y son paquetes de comida Pues nada Vayamos a ello Aquí hay okay, dos No es tan difícil el juego, eh Porque cada vez se va poniendo más difícil Porque van apareciendo más y más Vale ¿Hay algo? No Voy a bajar por aquí Bueno, eso no suena tanto como. A ver, por aquí es donde no enteré? entré. Entré por, por la otra puerta. ¡Eh! ¡Ostras! Ahí está, espera. Como una serpiente. Pero que pueda andar. Está de pie. Literalmente. No sé, es que es algo como. Es el palito de McDonald's. Pero con pintura de esa verde que le pone los youtubers para hacer 24 horas comiendo comida verde. Ea, eh, me voy y me compro comida verde solo para. para... No sé qué decir. ¡Ah! Estamos. Hmm, aquí hay algo. Vale. No hay nada. Chicos, chicos. Están aquí en, estoy mal en Tío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No sé ni yo qué estoy haciendo. Oh. Eh, eh, eh. Cuidadito, cuidadito, que está delante de un youtuber famosísimo. Tras. Espera, me disfondo, me disfondo. No, no, no, no, me va a pillar, me va a pillar. Oye, ¿soy yo o está ciego? Sí, está ciego. Está ciego, hijo, está ciego. Bueno, esto que es la reunión de cajas Esto es la reunión de las cajas Ostras Me pensaba que iba a pasar lo mismo Ya pasa Que esto es la reunión de cajas Madre mía, cómo hasta pasa Tranquilos chicos Solo voy a estar aquí durante todo un tiempo Chicos, estamos aquí arrapados y tenemos que buscar la forma de escapar Pero, ¿qué forma mejor de escapar? Eh, en vez de escapar, ¿por qué no? Ayudamos a una persona extraña que no está hablando Que ni siquiera sabemos su cara Eso es el juego Ni siquiera intentamos escapar No sé por qué Pero así son los juegos eh, Por si decís que dónde encontrar este avatar no creo que lo decís, sí. no, mejor. Ya decídmelo en los comentarios si queréis que lo diga como en un vídeo siguiente. Como un tutorial de cómo conseguirlo. Es gratis, eh. Para la persona que lo quiera. Menos la cara. No es gratis. Así que no, niño, no puedes comprarte la cara. Porque no es gratis. ¡Oh, ayuda! ¡Toma! Pero que solo falta uno. ¡Oh! Me puedo esconder. Pues bueno. Estamos aquí atrapados. Se de aquí también, ¿no? Sí. Ah, A mí puedo... Puedo... ¡Ostras! ¡He bugueado el juego! Espera, ¿puedo ¿Puedo? No me mata a ninguno y encima... A lo mejor voy a poner una caja por si acaso. Y mira, puedo ver todo el mapa entero. ¡Bro! Epico secreto, ¿eh? Oye, porque hay un green... Hay un ¿No veis? ¿Dónde está mi... Eh, hay un blue, pero literalmente con las manos de green... Y con los pies, tío, bro, qué extraño. Y hay más secretos. Es que ahora vamos de descubrir esto. Eh, a ver, pero... ¿No hay nada más? Pues vaya. Creo que no hay nada más. <risa> Espera, mejor me vi, me vi ya. Me voy a salir de aquí. ¡Oh! ¡Encontraron todos los paquetes de comida! ¡Vamos! ¡Felicitación! Supongo que sea ve Orange, ¿no? Sí. Supongo Yo creo Porque claro Horas es de naranja Eso es una sorpresa Nanaka se de la cueva De su cueva Sí. Tal vez unido de la comida Ah la no, que ya no me habían puesto Ah, que van saliendo <risa> No me he enterado Y eso que Había salido antes Que las personas Que van muriendo Como que los salen. ahí Hey guys eh, chicos, estamos viendo el canal más chulo de España ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Qué épico! El canal más épico de España Sergio Galeón El canal más épico de España Y no hay ninguno más oh. ¿Por qué los respiradores empezaron a filtrarse? Yo qué sé, no me preguntas a mí. ¿Qué te crees que yo lo sé? Que yo no soy el reparador de ventilaciones. Llama a otro, llama a otro por el teléfono, eh, que para eso lo tienes. Vale, ahora son fusibles y no lo he dicho. Eh, eh, eh cuidado. Es que es que como que no me ve. ¡Ostras! Espera. No, no me atrevo a pasar Ni hablar voy a pasar por ahí Nunca había pasado por ahí Es que no me fío, tío oh, Sin querer que he cogido este Vale, voy a ver si hay algún otro Ostras, ahora está ahí Mira, son como unos ojos Unos ojos Y salen unas manos como moradas O azules pues, azule. Yo creo que son moradas Sí, se ve como moradas Morada. ¿Será? arco por, No digo porque sepa el nombre, sino digo que... Es que todos los nombres son como... ¡Ah, claro! Los colores de arcoiris. ¡Ah! Por eso se llaman Rainbow Friends. Porque son los amigos arco... Ir... Amigos arco iris Que son los colores... Y cada uno es del color... De... ¡Uy! Mmm... pillado aunque tú te creías que te me ibas a pillar, no. ¿Qué esto? ¿Quieres esto? Pues no lo tienes. ¿Quieres? ¿Quieres de verdad? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? No. ¡Ostras! ¿Qué es eso? No sé que alguien se olvidó de inventar a Orange. Vale, ahí está. ¡Joder, me escondo, me escondo. No ha visto, ¿verdad? Ya se, ya se va yo pero que me... Vale, esto, entonces significa esto Donde va siendo horas ¿vale? Así que, ya se terminó no. El primer amigo de Blue 1991 Oye, pero Blue tenía este ojo como roto y aquí no tiene bien Y antes y a, le sale baba, pero aquí no Oh, has ¿sí parecido ese revés, eh, no me pillas No Solo mío, solo mío. Ah. Vale, ya he puesto 6, tengo 14. Bueno, chicos. Ya he perdido. ¿Lo veis? Tiene como la baba y también ese ojo como en vez de un ojo, un botón. Ahí es lo posible. Lo voy a mover. santos chicos chicos chicos no ya no voy a hacer más eso ni hablar aunque ni aunque me lo pida chicos hemos encontrado un fusible un fusible chicos no para que no pase el pánico que no que no pare el pánico que no pare el pánico Vale Tenemos dos fusibles más Oye, pero... ni no me ve aunque esté aquí No me ve Por alguna razón no me ve Eh, se ha raro, se había bugueado Cuidado Que ahora van a venir por aquí Vale, creo que los pasos son esos de que pisa súper... Vale, quiero que es ese Ahora vas a ir por la puerta esa Porque estoy escuchando como por ahí ¿No? Bueno pues... ¡Oh! ¡Sí! ¡Ostras! Me he asustado porque pensaba Que me había pillado Las pegas Son las pegas, tío ¡Socorro! Oh, mejor ahí no, mejor ahí no que me va a pillar. No me A ver. Oh. Yo solo soy. Unos neumáticos. Tú no has visto nada. De mientras me quiero comprar una. No, no me echéis la culpa, quiero ver qué suerte tengo Let's go el legendario, ¿no? El legendario, tío Ya lo he dicho, chicos Tengo la misma suerte Nunca tendréis mi suerte, con una suerte como la mía Pues mirad Ahora tengo un cofre Y este es el legendario Me voy mejor Solo queda uno. Solo queda uno. Solo queda uno. Oswald de Davis. Fundador. El fundador de este sitio, ¿no? Trento. Pues que me. que me son que. Que. Es que no se me ocurre una broma. O sea, no sé si me va a hacer algo, pero es que no me fío mucho de eso Es que a veces se viene y no sé, no me fío ¿Me fío? No, no me fío Quisiera que alguien pase por aquí y se crea Que no pasa nada Quiero que venga alguien y le digo Pasa, pasa y, y ahora la, la parte y Imagina que sí Es que no sé, no estoy muy seguro No me confío no te confío. ¡Eh! Puede ser Bus? bug. Puede ser el mismo bug con este. ¡Oh! ¡Curre! que viene, aquí viene. escuchado. Exactamente, si me muevo con la caja Ahí con el cofre este, no me pasa nada. No sé por qué, pero bueno. Wow, es amazing, bro. ¿Qué hay debajo de la caja? Un galeón calvo. ¿En serio? ¿Por qué me pongo calvo? ¿Oh? Mira, justo apareció aquí. Qué suerte, bro. Lo conseguimos, bro. Espera, ¿cuántos quedamos? Quedamos dos. Tenemos que hacer team. ¡Yupi! Venga. Eh, y esto que imagináis. Primero nos, ha, nos pidió que, que pongamos 24 bloques porque se cayeron. Después, eh, 15 paquetes de comida. Y ahora atrás es posible comprar una máquina muy extraña. Y ahora de repente como saber que se ha estropeado. Parece que tendrás que volver a encender de poder. Oscar, espera, Encuentro manera en de encender poder. el generador respaldo. por culpa de esta máquina apagó toda, todo el sitio. La luz de todo el sitio. ¿Quién sabe? Yo también incluso lo dejé ir de ser después. ¡Vamos! Probablemente lo necesitarás. Una linterna menos mal, no tengo que ir a oscuras Voy a ir a cogerla Cogela, cógela Muy bien Yo me voy por este lado y tú por ese No, que... Bueno, pues yo voy por este A buscar nueve baterías ahora Vale, vale Tranquilo Se ha tirado por ahí, no sé por qué pero se ha tirado en vez de ir tranquilamente a, a, por la escalera, se ha tirado el tirón. Así que.. No, no, no, no, no, no. tenemos ropas. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Espera, que no tenga pi y esas canciones. Además, no puede ser porque.. Porque la en mano. A ver. Puedo usar Nintendo mi mientras estoy en la caja, vale. Eso es bueno. Tengo tres baterías. No sé cuántos tiene ella. Pero bueno. ¡Ostras! Uh, me ha pillado de mi lado. Me ha pillado de mi lado. Oye, ¿y Blue por qué tiene que ser Rey, eh? Blue porque... Bueno, porque es Blue. Eh, el azul. El azul es el mejor color. Claro. Vale, voy a poner 5 por si la otra tiene los cuatro que faltan. Entonces, a lo mejor los tiene... Ah, no, porque aquí hay uno. que viene, ¿Qué viene. Voy a poner este. Solo faltan tres y ganamos. Y nos pasamos el juego, supongo, porque decía que después nos dejará ir. Por bueno, aquí es el camino donde vino vino ella para ella apareció ese el morado ahí eh, es el camino donde apareció no sé ah mira se está aquí uh, pero cuidado es que no me no me ve igualmente aunque esté viéndome como si no pudiera verme no sé muy extraño No, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Retirada, retirada, retirada. Bueno, si hay otro historia que me he saltado por ahí, aparte de ese eh, que he encontrado, eh, Decídmelo en los comentarios. Que... Vamos a verlo. Aquí hay uno y falta otro. Ostras, ya ya muerto, ya no está. Vale, aquí está el último. ¡Ostras! Justo, justo, justo en el momento. Es como la huida. Hay que escapar de él. No esconderse. Escapar. Ahora viene el otro. Ah, bueno, ya no me ve. Ya no sabe dónde estoy. ¡Conseguido! ¡Vamos! Aplausos. A mí. Parece que hemos vuelto... Y hemos vuelto al negocio. Gracias por volver a hacer el poder de nada. Como recompensa, dejaré ir a todos. Bueno, a todos... Será solo a mí. Dios, pero primero te estoy dando una fiesta de despedida. Eh, yo no quiero una fiesta de despedida. Bueno. Eso... Sí, tú no... Tiene todo, Games. Después de la fiesta los dejaré, lo prometo. No sé, tío. No te creo. Ah, estoy solo. Vale, pues entonces... Me... ¿Eh? He cogido esto. Supongo que lo tengo. As... oh let's go oh anda un gorrito let's go let's go a ver no le pega mucho porque no se ve mucho como pero pega un poco pega de eso ese pastel ah de chocolate ostras Pues entonces si sí, sí, voy si ¿Sí, de chocolate voy ¿Sí? Diviértete ahí No sé, un poco extraño pero quiero el pastel ¡Ostras, no! ¿Por qué me he puesto a ese durmiendo ahí? Bro, pero ¿está durmiendo o está...? Es que no cierra los ojos, claro, es que... Tiene la misma cara siempre ¿Eh? ¿Eh? ¿Es el lobo? ¡Uy! estas son... Vale Se ha ido para allá ¿Me ha visto verdad? Vale se vuelve a dormir no pisa, vale no puedo darle a los globos si no pierdo porque viene a por mí superman vale, no lo he pisado eh, qué fácil, no? aquí está la salida, pero no puedo salir hasta que coja un de pastel let's go, vamos a coger... Eh, no me deja ostras un globo, no, no bueno, no nos pilla, sí nos pilla me pensaba que no podía ir por ahí no sé por qué, pero me lo he pensado. ¡No, ¡Corre! Está ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, ha roto la puerta literalmente Ha pasado y la ha roto. <risas> pero no viene. ¡Ostras! Mira cómo viene. ¡No! Mejor voy a correr. Mejor no me lo voy a jugar mucho. Voy a ir por mitad por aquí. Ah, pero como pasa por aquí, eh. No puede, no puede. Ostras, que lo rompe, lo rompe, lo rompe. Se punto de salir. ¡Vamos! Está hecho, ¿no? ¿Es así? ¡Oh! oh. ¡Vamos! ¡Toma, tortazo! ¡Let's go! ¡Lo hemos hecho! Bueno, lo he hecho. ¡Let's go! ¡Sobreviviste! ¡Let's go! Rainbow Friends! O sea, los amigos Freddy. Y ya sé por la referencia. Este este fue ya. Espera, hay más. Mira, ya es donde hemos escapado. Parece que los he subestimado. ¡Ah, este es el que nos estaba hablando! ¡Sí, mira, ¡Es el mismo! Las cosas están a punto de volverse mucho más locas. O sea que continúa. Confirmado, chicos. Continuará. Esta serie. Esto no solo va a ser un vídeo. Esto va a ser una serie. Porque va a haber más capítulos. Pues esta es la nueva serie. Espero que os haya gustado. Darle like si os ha gustado. Suscribiros a mi canal si queréis más. Para esperar al nuevo capítulo de Rainbow Friends. Para cuando salga lo subiré. Y bueno, esto era todo por este vídeo. ¡Chao!